vamos a trabajar sobre lo que son las medidas de dispersión entendemos primero como dispersión aquel grado de variación o separación que existe entre cada uno de los valores con respecto a un valor característico por lo general cuando hablamos de medidas de dispersión siempre tomamos como referencia a la media aritmética dentro de las medidas de dispersión vamos a encontrar varios tipos de acuerdo a sus características y de acuerdo a su eh, utilidad en la investigación que estemos realizando podremos utilizar la amplitud de variación o rango o recorrido que eh, ya podemos eh, identificarla como aquella separación que existe entre los dos valores máximos y mínimos luego tenemos la desviación media la, de, la varianza la desviación típica o estándar el coeficiente de variación un coeficiente de asimetría y los cuartiles deciles y percentiles que son una eh, diríamos eh, forma de establecer también la posición de un determinado valor y que utilizan para ello el concepto de la mediana en cuanto a su cálculo veamos cómo se calcula cada una de estas para ser rápido hablamos por ejemplo de la amplitud de variación o rango que como decíamos no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo y lo que nos determina es justamente eso la distancia que existe entre estos dos valores cuánto recorre la variable entre el valor mínimo y el máximo luego otra medida de dispersión que también se utiliza es la desviación media absoluta aquí podemos observar dos tipos de variabilidad la una cuando se trata de datos que no están agrupados a través de una distribución de frecuencias y para la otra en donde sí están agrupados y por ello se considera a la marca de clase y se considera la frecuencia absoluta simple del intervalo en donde estamos trabajando. En cualquiera de los dos casos, como ustedes observan, se está identificando la diferencia en términos absolutos entre el valor correspondiente y la media aritmética. ¿Por qué razón se considera los valores absolutos? porque una característica o una propiedad de la media aritmética era de que la desviación con respecto a de cada uno de los valores con respecto a la media aritmética si la sumamos iba a ser igual a cero luego otra medida que se utiliza con frecuencia para hacer diferentes análisis es la varianza asimismo consideramos tanto para datos agrupados como para datos eh, no agrupados ¿no? La varianza eh, pues tiene quizá una de las eh, dificultades en cuanto a su análisis desde que es el eh, valor eh, la diferencia en términos cuadráticos y por eso y por esa razón el valor que nos da como resultado siempre está identificado en términos cuadráticos esto de alguna manera dificulta la eh, la interpretación que se puede hacer del valor por ello otra de las medidas que nace justamente de la varianza es la desviación típica o estándar que es la que comúnmente utilizamos y por ello observamos aquí de que se identifica la raíz cuadrada de la varianza que es la sumatoria de la diferencia cuadrática de eh, cada uno de los valores con respecto a la media aritmética y dividido para el número total de observaciones tanto en datos agru no agrupados como en datos agrupados en donde debemos considerar la frecuencia absoluta simple otra medida que nos permite identificar también dispersión o comparación entre ciertos grupos de datos son los coeficientes de variación una vez que hemos calculado la desviación típica eh, del grupo de cada uno de los grupos si lo dividimos para la media aritmética podemos identificar cuán, sep cuán separados están eh, los datos típicamente entre eh, dentro de un conjunto si lo podemos hacer decía este, este coeficiente lo que nos permite es llegar a comparar ciertos conjuntos de datos por esa razón eh, no hay problema de comparar diferentes unidades de medida puesto de que este coeficiente de variación no eh, tiene ninguna unidad de medida es adimensional y otra forma de, diríamos, de caracterizar a un conjunto de datos es a través del coeficiente de asimetría de Pearson, que lo que nos de determina es cómo están distribuidos eh, los datos dentro de un conjunto. Ese coeficiente de asimetría de Pearson puede tener entonces tres resultados: desde 0 hasta 3 o hasta menos 3. Si el resultado fuera menos 3 o desde 0 hasta menos 3, quiere decir que existe un sesgo negativo hacia la izquierda si es que el resultado fuera cero significa que la distribución o el conjunto de datos está distribuido de manera simétrica es decir para cada uno de los lados el resultado es igual recordemos que una distribución simétrica se caracteriza porque la media, mediana y moda son iguales y si el resultado fuera desde cero hasta 3, quiere decir que el sesgo es de carácter positivo y está, el conjunto de datos está sesgado hacia la derecha creo que podríamos aquí identificar un ejemplo de cálculo de la desviación típica Bueno, pongamos aquí este ejercicio en donde identificamos que en 50 bancos comerciales de préstamos se registró el número de solicitudes para casas otorgados durante un mes en particular los datos se presentan en la siguiente tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que debemos considerar a la hora de identificar cuán sesgados, cuán, cuán dispersos están los datos unos de otros? Si es que queremos si es que queremos llegar a calcular la desviación típica, entonces ya sabemos que lo primero que debemos hacer es identificar las marcas de clase, puesto que estamos trabajando con una distribución de frecuencias luego de haber identificado las marcas de clase ¿qué más necesitamos calcular la media aritmética entonces vamos a identificar el producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta como vemos eh, la fórmula que vamos a identificar es la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada uno de los valores con respecto a la media aritmética por el, eh, la frecuencia absoluta simple para poder eh, identificar mejor vamos a simplemente tomar esto, de que cada valor con respecto a la media aritmética, la media aritmética si es que dividimos 408 para 50 nos va a dar igual a 8.16, entonces vamos a identificar en la tabla como la columna de al cuadrado y una vez que tengamos eh, esa columna vamos a multiplicarla por la frecuencia absoluta simple y vamos a aplicar la fórmula correspondiente vemos entonces ya en la tabla vamos a tener la diferencia cuadrática y luego multiplicada por el, eh, la frecuencia absoluta simple con ello vamos a tener una sumatoria de 2520 con 72 aplicamos así la fórmula y vamos a obtener ya un resultado si solamente obtuviéramos este 5041 sería el resultado de la varianza extrayéndole la raíz cuadrada vamos a decir que es 7.10 quiere decir que típicamente cada uno de los valores está disperso con respecto a la media aritmética en 7.10 unidades. Con eso creo que podemos identificar claramente eh, que las medidas de dispersión nos ayudan a establecer cuán grande es la dispersión. Mientras mayor es el, el valor o el resultado en este caso de la desviación típica, quiere decir que más dispersos están los valores.